Ejecutivo que protesta contra el muro. Se está parciendo la ciudad en dos. Contra esa pasarela que sería el único modo de ir al otro lado del muro. Y gente que viene de... del desfile. ¿Se dice? venís del desfile del, del orgullo ¿Sí? Eso. ¿Eh? estamos en directo ¿eh? estamos en directo en internet estamos en directo pero gente que está viviendo del de desfile del de orgullo eres que te veí Bueno, aquí tú ya sabes que todos los días son martes, todos los días son martes. ¿eh? Esto es para ganas, ¿eh? Te lo digo. No. Toma. Mira, ahora mismo estamos en directo, en Periscope, en Facebook y en YouTube. Y si no, mañana en YouTube y en Facebook estamos. Y detrás, ah. todas las direcciones. Eh. Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas? Mari Carmen. Mari Carmen ¿Qué tal el, el desfile? El desfile del orgullo gay, maravilloso, divino, de la muerte. Viene a los ¿No? Claro que sí. Claro. claro que sí. ¿A que sí, chicas? Pues sí. ya está. No? Venga. No. No. No. una abrazada. Oye, somos de la piña de que Ah, eso es, os he visto allí. ¿Piña? Y lo ha mencionado. La comparsa de que, de, que teque. de aquí ¿Sí? de Santiago Mayor. Ahí, claro. al ¿Nosotras? final, por el camino de la Santa, por ahí está. ¿Sí? ¡Sí! ¿No? Ah, no somos. Ahí el presidente, el bien presidente, tenemos eh. aquí está, sí. ¿Qué? qué? La comparsa de que que, que ha estado. Lo hemos visto antes. ¿No? Vamos a ver, por lo ver. que más... Ah, pero mira, mira, lo que tiene, eso es. Lo que por un lado, con parza que te que. Eh. Y por el otro, con parza te que te que. Por el otro, con parza te que te que. Esto es ríos. Bien, ¿De Vienen del desfile del... El, ¿De el... Sí, ¿De el orgullo gay. De sí, del desfile el que te Un buen aplauso. No queremos muros, puesto, no se parte. Ahí De la peña A ver, a ver, que veamos, a ver. Mira, no peña que te quede. De Murcia no se parte. Ahí está. Mira, bien. Presidente, de la peña De la peña que De la peña De la peña la peña la peña Vamos a ver si descansamos, que ya está bien. Venga. Esta tarde que nos fuimos a las 5, ya va a ser, ya va a ser Nada, a seguir con la lucha, vecino y que no decaiga, y que no decaiga. Cada uno, en nuestro papel, hacemos lo que podemos. En todos los desfiles que sale la comparsa, de que te teque, y la... la peña, salimos con lo del muro. Reivindicando que no queremos muro. Muy bien. Nada. Buenas noches a todos. Buenas noches. Abrado. Javi. ¡Esa bella! ¡Esa bella! ¡Esa bella! ¡Esa ¡Esa ¡Esa bella! ¡Esa bella! ¡Esa bella! ¡Esa bella! ¡Esa Javier? ¡Esa bella! ¡Esa ¡Esa la Peña Teque -teque. Hay Esta hay Peña ninguna. está al final de esta... Bueno, al final no, pero casi. ¿eh? Es una calle tremenda, tremendamente larga. El... Esta calle que está... Junto... A la Vía del tren. Ya sabes que... A un lado, hacia un lado, este es la calle Camino de la Santa, Es ese lado. Y hacia el, otro, hacia el paso a nivel, Y ya está cortado. Es la calle Orilla de la Vía. Esta es la calle Orilla de la Vía. Y esta, la calle Camino de la Fonsanta. Y ahí, más o menos por la mitad, se encuentra la peña Tequiteque. Y, como ha dicho el Javier, desfile que va allá donde participa la peña, allá que van con la bandera de no al muro. Allá que van con la bandera de no al muro. Dando visibilidad en todo el espacio donde participan rosa saludo rosa rosa en gorgoro ¿no? hay una cantorosa hay este equipo de novios que no estás por aquí que yo no te veía saludos rosa loli Lucianito, también saludos Tony, lola Marcos, José Nicolás, a toda la gente que está en directo en Facebook y también gente que está en Facebook y después pues, queremos a, a, a, a saludar, saludar en saluda un comentario, comparte y ya la tuve más por ahí también para ver vamos a, a saludar a, a Jorge Jorge ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Ya te queda un poco para las vacaciones? Sí, pero voy a la de la piscina y voy. Me Claro. Se cura rápido. Aquí con la abuela, con, sí, pero... Sí, pero... Sí, pero... Sí, con la madre, Irene que no quiere muro y que por eso siempre que, eh, que pues, ¿sí? ¿Puedo? ¿Puedo? normalmente gente más pequeñita los fines de semana y el semana por sábado no, los días dime pero qué sé yo ah cierto es verdad no Vamos a ver. Corazones, mira, Jorge, os pues, está viendo. Vale, mira, aquí está Jorge. Corazones para, para, para Jorge. el Perico y Facebook. A ver, y él está viendo la pantalla ahora. Mira, pues, estamos ya, digamos, muchos meses aquí, ¿verdad? Ahora, esos corazones son para ti. Esos corazones son para ti. ¿Eh? un poquito mejor ¿eh? Eh, el, el baile este, además lo hace genial, ¿eh? al, al, al, que fuerte de pie, ¿sí? así, al, al. pero fuerte, fuerte, si tú lo haces fuerte así, como es el baile? Este? ¿Eh? Uno de los bailes de moda en internet, ¿Eh? sí, bueno, pues estamos ya en la noche 278, esto eh, Comenzamos antes de que tú comenzaras las clases, este curso, digamos, todo el curso tuyo, ¿qué curso estás haciendo este año? Cuando pasa primaria, sí es el baile porque ya paso a primaria. ¿Sí? He paso a primaria. Ah. Falta es verdad, que te ha graduado, mes, te, te ha graduado, ¿verdad? Un mes, mira, me faltan 5 días de cole, ¿no? Antes me faltaban 7 y ahora... Okay. y el año que viene a primaria fijaos ¿eh? un curso entero un curso entero ha pasado jorge aquí en las vías ¿eh? Un curso entero de la cantidad de, de tiempo que llevamos luchando aquí lleva aquí la gente luchando porque no quiere muro quiere muro jorge aquí se lo a la gente No, seguro seguro seguro seguro, ¿Seguro? Vale, ahí, es muy bueno, ¿Queda claro, no? ¿Queda claro? Bueno Y aquí se nos echa una risa a su madre Claro, baja, participa Siéntate, vente aquí Vente aquí a... claro yo? Sí, siéntate que dice, Jorge Ay, que... Mira, que estamos... claro. dice Jorge que no quiere muro, que es que está al, al otro lado de la vida. ¿Y si el sí, que haré, claro. es que, va a Claro, claro. ahí cuando ve la entrada dice mamá, todo el siglo te va a Yo cuando vaya al el... colegio... Si no lo pone, sí. O eso no va a colar. ¿no? Que cuando llame... El... Hola, telecito. Pues así es, ¿eh? ¿y viene? ¿Todo el fin de semana? ¿Todo el día que...? Los días que puedo, pues yo. Bueno, He movido a mi jardín. Pero es que hemos bajado antes, pero había un amigo en el jardín y no hemos tenido que dar un poco antes no de venir. Pero bueno, hemos llegado. Y yo me veo en la piscina con conocer a mis que tengo yo. Amayo, amayo. Claro. Es que ya empezaba la piscina, ya y ha el verano y ya está con la piscina que, que la piscina la verdad Y yo también me veo en la piscina Ay. con todas mis compañeras. Venga, vamos con de pies. Sí. Claro que sí, hay que aprovechar, hay que luchar y vivir. Hay que hacer te las te dos cosas. Ay, como le gusta chupar cámara. La ya está, Jorge. Venga, seguimos, ¿no? Pero si no, hace bien. Además, sí? Es al revés. Lo que tenéis que hacer también vosotras, comentarle a la gente la realidad. La gente quiere saber. La gente quiere saber. Enciende y lo saluda. Así se creen que la ruta. Es que es demasiado, es verdad. Así parece ruta. es que así se ahorra un poquito. Se ahorra para cuando se pague la primera, pongo la otra. Alguna gente se cree que... ¿Esta ruta. Mira, ya. Pero luego me dicen también que las luces son muy cerradoras. Bueno, ahora sujetadme el micrófono y hablar algo, venga. Isa, has venido hasta sitio más indica. No, no, no, Isa Isa, Isa triunfa siempre, ¿eh? Isa triunfa. Isa, tú sabes. Y a ella bien. Isa, tú sabes que triunfa siempre. Tú triunfas siempre, Isa. No, no, que yo no sé hablar. Isa. Sete... No, ya hemos estado con Jorge 278 días, más de nueve meses Muchos Ha habido días. cambio de gobierno Pero tú coméntale a la gente ¿Por qué estamos aquí? Hoy están nueve meses ¿Y qué expectativas tienes tú? Pues estamos ¿Estamos no? igual que, que estábamos Agarra el micro Estamos igual que estábamos ah, Venga ahí. Y no pero sé, bien. estamos aquí porque Esperando a ver, a, a ver si se dice algo El PSOE, sobre todo el PSOE A ver qué. Ah, no pongo... Como reportera venga, sí, venga. Me pongo no. <risa> Pero bueno, estamos esperando Y a ver si hay un comunicado A ver si dice algo de, Sobre esto, a ver qué, qué pasa Porque la verdad Que, que, que no, puedo, no, no puedo mirar mucho Hacia arriba porque veo lo que veo Y, y, y se me cae me el alma Pero bueno Tenemos un poquito De ilusión de que esto Se pueda se puede solucionar como queremos. Soterramiento. Voy a, a por agua. ¿Tú crees que...? Vamos a estar aquí, vamos a estar aquí. ¿Qué hay problema. Jorge. ¿Tú tienes esperanza de que esto vaya a haber solución pronta? Yo creo que sí, porque hay que tener un... de y sobre todo ahora con los socialistas, a ver qué, a ver qué dice el socialista que, que está aquí de infraestructuras, de aquí de Murcia, no sé, a, a ver qué dice, que está estudiando o está viendo opciones, a ver cuál, cuál, es, cuál es, sirve mejor para todo lo que estamos viviendo nosotros, no sé. Hay que tener un poco de esperanza, si no no estaríamos aquí, aquí es en las vías todavía, todos los días que podemos. Pues yo no vengo cada día, pero cada día que vengo además me hace mucha ilusión, me hace.. No soy sé, mi ego, me lo sube cada vez que vengo aquí, que nos encontramos con la gente que, que estamos aquí constantemente, sobre todo conmigo también, y, y, y me da ánimo y me da esperanza de que sí, vamos a conseguirlo, que no tarde mucho en conseguirlo en que esto vaya vaya algo de sufragamiento vamos que se vea ¿no? Entonces... aquí Isa, mira, aquí la gente te están viendo corazones te está diciendo que sí te anima dice que hay una persona desde Barcelona ahora unos saludos Ben desde Madrid que no queremos muro, que no José Martínez decía que que no que, que vaya murciana luchadora desde barcelona están diciendo que estáis siendo un ejemplo y que sobre todo que lo consigáis y que otra gente de otros lugares tiene mucho que aprender de, de murcia y de esta lucha entonces hay mucha gente o sea, ya esto es una responsabilidad también ¿eh? el venir a las vías es una responsabilidad porque mucha gente lo está siguiendo desde fuera como diciendo si esta gente aguanta igual yo me animo o igual yo también aguanto mi lucha, ¿sabes? Ya, se está siendo un ejemplo para muchísimas otras personas y eso es una responsabilidad también. Sí, es verdad que es una responsabilidad, pero es que lo que uno quiere cuesta y... pero claro, hay que hay que estar un poco fuerte, tanto mental como físico, para poder llevar todo esto que no que parece que no tiene salida, pero yo creo que sí, creo que sí que ahora con el socialista y todo el... creo que sí, creo que conseguiremos por lo menos que se acerque y que, que por lo menos escuche la, no sé, la, la, la plataforma con toda la, no sé, yo creo que sí, tenemos un poquitín de, de esperanza. Oh, este Aquí, no sé pero no, pero si te lo si oh. está hablando muy claro, Ay, no, te, te no, está hablando no, muy no, claro, te está hablando muy claro, Isa, mira. Eh, la lucha es el único camino Dicen por aquí No queremos muros, queremos soluciones También José Luis está comentándolo Aquí lo que deben tener claro Creo yo, porque mucha gente Lo está manifestando así El partido político que sea Sea de la ideología, el color que sea Si engaña Aquí ya no hay margen de engaño de que doy cuatro años Aquí no se le dan cuatro años a la gente Aquí eso ya pasó, porque ya van 30 años sí. Y aquí han pasado los socialistas, los populares, pasa ya mucho, los que, los de CS que apoyan a, a los populares y en otros lugares apoyan a los, a los socialistas, es decir, aquí la gente lo que quiere son soluciones ya, o sea, nada de milongas, ¿no? como dice la frase que se repite mucho en las marchas... ¿no? Ni, me, ni catenaria ni mentiras, no, ni, mentira. ni mentiras eh, Ni no, denarias. Denarias. cierto, sí, ¿verdad? No, porque es que vemos que, que, que están diciendo una cosa, pero están haciendo otra. Y sí, no podemos confiar, porque son muchísimos años lo que aquí se, se estaba pidiendo, su que digan que sí, que sí, que se va a soterrar y, y ahora incluso están diciendo ahora que están soterrando y no es verdad, no es verdad que ahora mismo lo que está puesto para no soterrar es para que eso, eso él habla en superficie y, y, y que nos, nos tenemos que aguantar con lo que hay porque lo, lo dicen los, los políticos pero bueno, como hay un cambio político a ver, hoy a partir de ahora, espero tengo un poquitín de confianza en que no se sé, lo van a estudiar y lo van a ver la solución más fastidia que nos, que nos viene mejor a toda Murcia y sobre todo a los que estamos exigiendo, lo que estamos esperando, que haya un cambio aquí en todo lo que nos están haciendo con respecto al AVE y a, a venir arriba o se Yo creo que sí, va a haber, y, y espero, y espero, tengo la confianza de que no tarde mucho, sobre todo a, a final de este mes, que no tarde mucho en que, no sé, que el, el, o sea, ahora mismo el delegado de gobierno, el delega, delegado de gobierno que, que es socialista que haya estudiado, que, estudie, que esté mirando la, la situación, que esté mirando todos los proyectos que se llevan que se han proyectado aquí, sobre todo con los del soterramiento y todo esto, y que lleguemos a un acuerdo, espero que sí. Y creo que no tarde mucho en hacerlo porque esto tiene que tener un arreglo ya. Porque vamos, son 30 años, son muchos años, pidiendo una cosa y ahora que de golpe quieren cambiar a que venga todo por arriba, todo y, y encima de todo mintiendo, diciendo que está soterrándose, y no es verdad. No, no es verdad, en soterramiento no hay nada, simplemente es que son un, unos muros que están ahí puestos ya, una pasarela, que, que la verdad, que, que da, da vértigo nada más que mirarla, de, de, de, de, de verla de cara, estar aquí y ver la pasarela te da ya, de marea de verla, no sé ver eso cómo se va a poder cómo se podría pasar y sobre todo aquí en murcia ahora en verano aquí en murcia cogemos los 40 grados cómo íbamos a pasar esa pasarela todo de, de hierro hierro de este cojado que esto se quema esto vamos no puede no puede no puede pasar por ese tema que va de los pero vamos, tengo un pelín de confianza de que sí, de que yo creo que los Creo, creo que, lo, que el socialista que ahora mismo está estudiando y está viendo la posibilidad, está, está viendo a ver qué manera o de las condiciones o de lo que la plataforma está, está diciendo a ver si se puede... No sé, se puede hacer a lo que pedimos la gente de la calle. Lo pedimos, simplemente pedimos soterramiento nada de muros, soterramiento que se va a tardar un tiempo, por supuesto, se tarda en su tiempo, pero si no empiezan a hacerlo y no nos dan muestras, muestras que se vean que es cierto que son soterrados lo que están haciendo, no lo podemos creer. Así que se llevan 30 años y lo que nos queda, que aquí estamos sobre todo, no confiamos. No confiamos hasta que no veamos una muestra cierta de que es verdad el soterramiento lo que se está haciendo. Y ahora mismo no hay muestra de nada, simplemente hay muestra de que sí, que el ave va a venir por arriba por todo lo que está ya, casi casi ya terminado, los muros, lo que es la pasarela, y está todo, pero para venir el la vez por aquí Y que sea provisional, pues no, no me lo creo, pero bueno, espero, espero poder creerlo al nuevo delegado de gobierno que ha entrado, que es socialista, que es otro partido, pero bueno, espero confiar en él, eh, espero confiar en otro delegado de infraestructuras y todo esto, a ver, a ver qué nos dicen. Bueno, pues yo creo que ha hecho un buen resumen, ¿no? Para la gente que no sí. sí, lo que no, que no conozca, que ha hecho un buen resumen. La gente no, mira, no mira, no mira, sé, que ve, si lo que mi, veo, me creo la, de la mitad. No te han mandado nada, que mi primo veo, creo que, creo que decir de lo que veo, me creo la mitad y de lo que no veo también. Porque, o sea, bueno, aquí la gente que no es muy incrédula, lógicamente es normal. Es normal. Y viéndolo aquí, son como vemos. Y viéndolo no lo podemos creer porque vemos que no, es, que no es cierto de soterrar ahora mismo nada. Está puesto para que el ave venga en superficie. Vale, que es provisional, pero no lo podemos creer que sea provisional porque ya llevamos 28 a 30 años que la plataforma está diciendo y está asesorándonos de que no se va a soterrar. Y es cierto lo que están diciendo. Que soterramiento de momento nada. Están aquí preguntando, vamos a ver, algo sobre el mes de agosto. Dice, para agosto han dicho el soterramiento. Hacer vídeo no os deja. No entiendo la, la, la pregunta. Mira, aquí dice Nuria. Nuria en Periscope está preguntando. Para agosto han dicho el soterramiento. Hacer vídeo no os deja. A ver, Nuria, ¿a qué te refieres? Hola Asten. Saludos, final. A eh, Nuria. Nos vemos mañana. Ah, ya. ya voy. Ah, vale. Yo, yo luego pasaría a ver si como algo tengo. Pues sea, ahora después... Si quieres, te avisas. Sí, me da un toque. A un a ver, Nuria, no sé a lo, a lo que te refieres. Aquí dice la gente ahora también pues, se va a comer, ¿eh? ¿no? marcha aquí a los diferentes bares que hay por, por aquí cerca. Dice el soterramiento que han empezado, eso cuenta, sí. El soterramiento se supone que según la prensa empezó en noviembre. Luego la misma prensa en febrero dijo comienza el soterramiento, es decir, según la prensa el soterramiento ha comenzado dos veces, una cosa que no tiene sentido, ¿no? Tú sales de tu casa y a mitad de camino dices, ¿otra vez salgo de mi casa? No puede ser, ¿no? Pero bueno, y el caso es que está construido una apenas, dice, un 5%. Eso en no sé cuándo, desde noviembre, bueno. Entre las mentiras, entre el muro que están poniendo en superficie, entre las catenarias que están poniendo también en superficie, ¿qué nos vamos a creer? Res de res. Nos vamos a creer res de res. Nada de nada. Y eso es lo que aquí le pasa a la gente. Eso es lo que aquí le está pasando a la gente. Ahora le vamos a preguntar. Está por aquí, Isa. Isa, vente por aquí. Sí, porque ahora mismo Inma no está, pero luego estará, luego estará. ¿eh? Luego estará. Entonces, a Inma también le gusta ver aquí a Suiza. A Suiza su y a todos sus compañeros de, de soterramiento desde hace ya muchos años. Por supuesto que le gusta. Isa, tú ya muchísimos años en esto. ¿Tienes ya ganas de que esto acabe? ¿verdad? Eh, por supuesto que sí, pero ahora tenemos que tener esperanza y de hecho la tenemos. Ahora todo está jugando a nuestro favor, el cambio de gobierno en Madrid es importantísimo, el cambio de delegado de gobierno muchísimo más y el cambio de ministro pues no te digo nada, que ya se le ha pedido audiencia y vamos a ver si nos recibe y que si esto... Por supuesto, el Pedro Sánchez Rejón no es... Siempre nos ha apoyado en el soterramiento y esperamos que todo el SOE nos apoye porque lo tiene que tener muy claro. Si no nos apoya, el PSOE lleva hundido ya varios años y él lo sabe. Y si ahora no nos apoya, pero con, con total claridad, sin ambigüedad ninguna, está claro que no va a remontar. Y eso él lo sabe. Y tontos lo sabe. Estamos con Isa. Miembro de la plataforma y que lleva muchísimos años aquí de lucha. Sin ella y si las personas que junto a ella han estado luchando sería imposible. Saludos a Andrés. Se nos ha conectado ahora Andrés desde Madrid. Está difundiendo, está compartiendo. Isa, podríamos decir que el PSOE lleva muchos años hundido y que como esto no lo solucione, ellos van a acabar soterrados. Por supuesto que sí, sobre todo aquí eh, a nivel nacional llevan ya años muy bajos, bajo, está clarísimo, y a nivel regional también. Unos años nefastos para ellos en cuanto a complicados, en cuanto a en el ayuntamiento, en la asamblea, en diputados nacionales. Entonces ahora tiene una gran oportunidad el PSOE, sobre todo aquí en Murcia, con lo de soterramiento, es el tema más candente, más importante que tiene la región. Desde hace muchísimos años las infraestructuras están hechas un desastre y, el, y es el momento que yo pienso, pensamos, que, que el PSOE lo va a, a remontar lo, el tema de soterramiento y la infraestructura. Lo que no se puede permitir es la aberración que nos estaban haciendo de dividir una ciudad, de traer un ave y un corredor mediterráneo que, va a llegar, que puede llegar a tener kilómetro y medio de mercancías peligrosas pasando por una ciudad. El corredor, por supuesto, decimos sí, pero con bypass. bypass, Pero el corredor mediterráneo. El ave, por supuesto, decimos sí, pero primero el soterramiento y después el ave está clarísimo, eso lo tenemos que tener claro y vamos a seguir aquí luchando hasta el final, eh, aunque consiguieran, que no, lo van a, que no lo van a conseguir ahora porque eh, todo juega a favor nuestro últimamente con los cambios políticos. Aunque consiguieran terminar su muro como ellos quieren para su foto para las próximas elecciones, nosotros seguiríamos aquí ¿eh? Eso lo tienen que tener claro y creo que se ha demostrado ya que pacíficamente aquí estamos eh, muchísimos años y últimamente 279 días. 18. 18, pues ¿278? días, he puesto uno de más, 278 días seguidos. Más de nueve meses. Más de nueve meses. O sea que estamos ya pariendo un pariendo soterramiento. ¿Eh? Pues Ahí estamos, está. Estamos pariendo un soterramiento y esperemos que, que sea un buen parto y que lo consigamos. Y ahora tenemos mucha esperanza y muchas ilusiones, ¿verdad?, que hemos tenido con el, el anterior delegado del gobierno que ha sido nefasto ahí ocho meses, muy malo, con mucha represión. Eso el nuevo delegado no ha prometido que se va a acabar, esperemos que sea así. De hecho ya se nota que ya no hay prácticamente policía, hay alguna por ahí, pero se portan bastante decentemente. Claro, no es, que es, que, es que comparado, eso, eso es como cuando una persona te da una paliza, Claro, si luego otra solamente te insulta, pues, pa pues parece que hasta le da las gracias, ¿no? Es decir, es que cualquier cosa que haga, comparado con lo que hizo el anterior delegado de gobierno, parece poco, pero es que fue nefasto, como tú has dicho. Totalmente, ne totalmente nefasto. Eh, todo lo que ha hecho ha sido represión, represión, represión. Haz poner la pasarela de noche con nocturnidad y alevosía. Y todo lo que ha hecho de mal. Y mira, así le ha salido, ¿no? Ahora se ha tenido que ir por la puerta de atrás. Y bueno, haya, haya él y su conciencia que creo que no la tiene tampoco, en absoluto. Eh, esperemos que vengan mejores tiempos, que esto cambie y que las próximas elecciones eh, también creo que, lo, que va a ser la foto, de la, la foto que ellos quieren de la llegada del avión, aunque sea en pruebas, les va a salir por esta vez el tiro por la culata y no lo van a conseguir. Creo que lo que, que eso va a ser así, creo que lo tenemos claro, que no lo van a conseguir y que se van a ir como se están yendo todos los demás. La época del PP se ha acabado. Ellos mismos se han clavado su, su propia tumba, se han excavado su propia tumba y bueno, y esperemos que, lo, que el PSOE y los demás partidos apoyen, colaboren todos juntos, porque es verdad que tienen pocos diputados que tienen que colaborar entre todos y, y nos ayuden a nivel regional, a nivel nacional. Espero que sea así, de hecho es lo que están diciendo que van a hacer. Algunos siempre no, no nos han dejado de apoyar nunca, indudablemente, otros quizá menos. Y ahora el tema este es el más importante de la región y lo van a hacer. Y se van a unir y, y vamos a conseguir quitar esta aberración y que, lo que, y que no, siga, no siga para adelante. De primero se soterre, que se quede el tren en venir, que es muy fácil, son ocho minutos en un tren lanzadera. Y se consiga primero soterrar y después que llegue el AVE y un bypass para mercancías también. Y buenos trenes de cercanía, nada de quitar. Los trenes de cercanía, por, para, sobre todo hacia la parte de Alicante, sobre todo hacia la parte de Alicante, para que pues, la gente coja el ave. Eso no puede ser, las mercancías son las que más coge, eh, lo que más utiliza la gente. El ave es carísimo y por Alicante, que hay ciento y pico kilómetros más, súper carísimo. Y la dirección más corta siempre es camarilla, es el camino más corto, y camarilla electrificada llega antes que el ave por Alicante. Pero Isa, tú imagínate una persona que quiera ir a que quiera ir en, en ave a Madrid, ¿no? Y esa persona vive, por ejemplo, en Alcantarilla, aquí cerca, a la de Murcia. Resulta que le hacen el ave. ...como tú dices... ...dando un rodeo por Alicante... ...pero bueno... ...dice... ...te ahorras un tiempo... ...en comparación con el talgo de ahora, ¿no? ...sí, pero es que luego... ...esa persona... ...que paga un billete más caro... ...para ahorrarse un tiempo... ...en ir en nave... ...luego tiene... ...luego tiene que esperarse... ...al chucu chucu... ...que le lleva a Alcantarilla ...tiene que esperarse en la... ...en la estación del tren... ...claro, el que tiene dinero... No tiene problema. Agarra un taxi, le espera a alguien, agarra su coche, seguramente ahí, hasta luego, agarra su, su coche que seguramente lo, lo tiene en el, en el abarcamiento, pero el que usa el transporte público, tiempo que ahorra en el AVE, tiempo que pierde luego sí, en, en cercanías asquerosas que tenemos. Efectivamente, además es que queremos que el AVE nos lleve a la puerta de casa y eso no puede ser. <coughs> Eh, hay que coger, como tú bien has dicho, de Alcantarilla o de cualquier otro punto de la región. Tienen que coger cercanías, autobuses, taxis o, o coches particulares. Al final hay que hacer un traslado para coger el AVE en el Carmen. ¿Por qué no en Beniel? que se tarda ocho minutos más? Desde Murcia a Beniel hay ocho minutos en tres lanzaderas. Si tú te vas a Madrid, Barcelona, Sevilla o cualquier otra ciudad, eh, todo, hay que coger, todos cogen trenes de cercanías para coger el AVE para el aeropuerto. Y eso hay que acostumbrarse, no podemos tener todos los servicios en la puerta de casa. Además, de hecho, aquí es la foto, la foto, la foto, la foto. No quieren nada más que hacerse la foto con la llegada del ave. Nada más que hacerse la foto con la llegada del ave. Esa es su intención y le va a salir muy mal. Y además, de hecho, bueno, ahora mismo los que quedan que mandan, bueno, mandar mandan poco y mal. Mandar manda un poco y más tenemos un presidente que no nos lo merecemos que está siendo nefasto además es un, es un niño en realidad ¿Te, te que no tiene experiencia que no tiene experiencia que es muy joven y uno no nos hace enseñado la, se enseña lo que, los estudios y la vida en sí entonces eh, pues bueno está cometiendo muchos errores y no sé por qué lo siguen manteniendo ahí, pero bueno, de todas maneras tampoco me importa mucho. No, pero se lo, que, supone lo único que... que queremos es que se vayan todos y, y, que, y que no vuelvan más si es posible. Se supone que gobierne quien gobierne, no solamente está el presidente, ¿no? Tiene sus asesores, tiene su equipo de gobierno, es decir que la, sí, las supuesto. decisiones no son simplemente unitarias, ¿eh? entonces eh, sí, Las responsabilidades la... aquí no solamente son para yo, el presidente ver, por, supuesto, López -Mira. por supuesto que tiene sus asesores. Pero está claro que yo hablo de lo que veo y lo que escucho. Que cada vez que él abre la boca, pues él mete la pata hasta el fondo. Eso está clarísimo. Eh, eh, solo, además, los propios medios de comunicación, que además están a su favor, ya hasta, hasta lo, lo dicen y lo tengan si es que es así. Si es que uno no nace hace enseñado. Uno tiene que tener una edad para cierta, para tener ciertos cargos. Y aparte que todo lo que lleva de atrás y lo que probablemente que venga, pues mira, ha sido lo mismo. Delegado de gobierno, anterior presidente, mira cómo ha acabado. Esto es, es la época, la era del PP se ha acabado. ¿Y la de PSOE estaba acabada? ya veremos a ver la de PSOE PSOE si estaba acabada la gran... o remontan, o remontan, se dan cuenta, se ponen las pilas y remontan con este tema del soterramiento o, o, o acabarán muy mal prácticamente bueno. muchísimas gracias bueno, Isa. gracias a todos los seguidores y muchísimas gracias a ti Cecilia nada gracias sí. y más a ti que lleva cuántos años llevas con esto Isa seis años ya he hecho este mes verdad cada, sí. cada martes. marca ¿eh? sí Sí, cada martes más todo. Tú ahora que estás aquí, eh, en este, que, llevando todo el tema, son las manifestaciones, las colaboraciones que hay que hacer con otros, con otros medios, con otros. Con los con las marchas de Marea, las marchas de la dignidad, con sanidad, con educación... Siempre hemos colaborado juntos. Esto no es de ahora, siempre. Hace muchísimos años que estamos aquí. Y hay otros compañeros que llevan ya casi 30 años luchando. Y bueno, y se consiguió un convenio el 2006 el famoso convenio de 2006, que este obligado cumplimiento, firmado por, a, por a, la, todas las administraciones, ADI, Fomento, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, este obligado cumplimiento y eso es lo que queremos, que se cumpla el convenio de 2006. Soterramiento integral desde la senda de los hasta hasta duerma y bypass para la mercancía. Y eso es lo que queremos y eso es lo que vamos a luchar. Alcantarilla, Totana, todo. Muy bien Isa, pues aquí la gente te estaba escuchando atentamente, enviando muchísimos corazones y apoyando lo que estabas diciendo, porque bueno, siempre hablas con una claridad. Una claridad bueno, eh, necesaria. intento eh, decir más o menos la verdad, o por lo menos mi verdad, y de la inmensa mayoría también, de los vecinos y vecinas que ahora que nos conocen, pues somos gente, pues gente normal. Eh, pacíficos y que queremos un bien para nuestra región, para nuestra comunidad y para nuestros barrios, por supuesto ¿Cómo venís? Buenas gracias. noches Buenas noches Bien, <ríe> buenas Hola ¿Qué, ¿cómo? A ver, Bien ¿Cómo estás? Espérate, vente por aquí no, no me acuerdo de tu nombre ¿Cómo te llamas? Javier llaman? Javier, es ¿eh? verdad Jorge A ver con Javier un ratito, eh, nos vamos a... Hasta mañana. Hasta mañana. Ya se nos va Jorge. Nos va Jorge por ahí, lo vemos, con su... con su familia. Eh, a ver Javier, ponte por aquí, ponte por aquí. Siéntate aquí. Vamos a ver, ¿dónde está Aquí. ¿Con quién has venido hoy aquí? Con papá. ¿Dónde está Ahí. Ahí está Tiene el móvil Ajá. míralo, ahí está, sí Ahí está, sí. Javier, ahí está Tu padre también, que se llama también Javier para que sí? ¿Eh? Sí Se llama como tú Sí, hace ya un tiempicico que no te veía por aquí, claro o sea, Tú vienes cuando cuando no hay colegio, ¿verdad? Sí, los sábados ¿Los sábados? ¿Y ya en se eh, te queda poquito ya de, de, co de colegio? Sí. ¿Vacaciones enseguida, no? Sí ¿Estás contento? Sí ¿Sí? en vacaciones? Sí. Y te vas a la, a la playa, te queda en Murcia, ¿qué haces? Me quedé en la playa. En la playa, qué bien. ¿En qué playa? En mi abuelo. En tu abuelo. ¿Y la playa cómo se llama? Eh, yo no lo sé. No lo sabes, pero bueno, eso se lo preguntamos enseguida a tu padre y nos dice cómo se llama la playa. Así que te vas a la playa con tus abuelos. Qué bien, ¿eh? Y aquí pues ya veis, cada sábado viene Javier y aquí a, a luchar también, porque no quiere muro, quiere pasar. A ver, Hola. ¿Eh? ¿ha visto? Así, así mejor ¿eh? Javier quiere caminar de un lado a otro, pero sin muro. Javier no quiere muro. Mira, aquí eh, dice que es en, en Mazarrón. Sí, ¿Eh? Adela, ¿quién es Adela? Mi mamá. ¿Aquí sí? sí? Pues ahí te está viendo. Salúdala. Hola, mami. Pues sí, Adela. Pues aquí tenemos ¿eh? un buen luchador, tenéis ¿eh? aquí buena gente, buena gente y Javier lo vemos que está al otro lado, ahí pendiente de cruzar, El Javier es padre, ¿eh? aquí tenemos a los dos Javier. Está la gente viendo a la otro. bueno pues Javier, tú Dile a la gente, ¿tú quieres muro? ¡No! Está claro, ¿no? ¿Tú quieres muro? ¡No! ¡Eh! Bueno... <ríe> a ver, que vienen también para acá, Aleixia. Bueno, pero ven, ven, que venga, que venga también. Sentada, ¿qué pasa? ¿eh? ¿Cuál? ¡Y los ¡Y los niños! A ver, ¿qué pasa ¿Qué pasa ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? Ah, no. Mira, aquí estamos con Paula, Mónica y Adelso. Un nuevo vestido. Un nuevo vestido, mira. que mira mira, mira, mira, ¿Qué bonito? yo también. ¿Has visto? El mi es rosa. Eh, mira, yo quiero hablar una cosa. Rosa, y también rosa, y el tuyo también rojo, ¿no? De sandías. Sí, sí, quiero hablar de yo sandías. También. Yo ¿eh? quiero hablar, ¿eh? ¿Quieres hablar? Ah, sí. No, no, no, no. Mira, mira, mira, no, pero aquí sentadica. No, pero aquí se te porque vienen coches, es que vienen coches ahora. ¿Vienen coches? Porque en estás sentado. Claro, vienen coches. Nos tenemos que poner... si Sí, se acaba, si sí, han visto ya el tráfico, para que pasen los coches de uno para otro. Ahí tenemos al abuelo, Francisco, la abuela Nieves... Hola, gallinero. ¿Eh? Hola. Ahí, ver. Me puedo mirar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué ¿también? ¿también? ¿También? A ver. A ver. ¿También? ¿También? Hola, mira. ¿Qué? rojo. Mi vestido rojo. Como te uno de fruta. ¿Sí, no? ¿Las la dos tenéis fruta? Venga, sujétalo. Sí, pero yo más. Vale. Venga, ahí, sujétalo. No, no. A ver. Espérate, espérate. Aquí. A ver cómo lo hacemos. Es para Así. Venga. Sujétalo así. Está eh, ¿No mira ahí, así, así, ahí está tu madre detrás Eh, Mira, quiero hablar, ¿Qué? quiero hablar una cosa ¿Qué quieres decir? Espera, a ver, ahí, así para abajo, ¿qué quieres decir? Para una cosa Una cosa, ¿dónde está tu padre, Guillermo? Pues está ahí Ah, sí, ahí está, ahí está tu madre, ¿Adiós también? A la casa, no me está ah, ahí. está ahí, es verdad, no lo había visto. Sí, y, y es que he salido de mi casa ya tarde. Ah. Salí tarde de mi casa. La Paola. Hola. Pero aquí está, Hola, los Hola. aquí está, como tantísimos días. Aquí está como tantísimos días. Todos los días. ¿Eh? Como todos los días. ¿Eh? ¿Dónde lo vemos todos, todos, todos, todos los días? Los ¿Dónde la vemos todos, todos los días? En la vía. Vía, vía, día. ¿Dónde lo vemos todos los días? En la vía, en día, día, día, día, día, día, día, día. Eh, la vía, En la pía, la. qué habla? ¿Eh? Bueno Pues nos, nos vamos a despedir ya ¿Eh? Vamos a decir adiós a la gente Vamos a decir adiós a la gente Y mañana, mañana más Adiós, adiós buena, buena gente Adiós, adiós, adiós buena adiós. gente Ponte por aquí tú también, para que sí, diga señora, adiós venga, pasa. Dios, pasa por aquí Adiós buena gente Pasa por aquí, A la la de dos, la de tres. No, La de una, la de dos, la de tres. Adiós, adiós, adiós. Buena adiós, gente. Adiós. adiós buena adiós, gente. Adiós buena gente. Ahí está. Adiós a buena gente. gente. Adiós, adiós buena gente. gente. Mira, y también le vamos a decir, vamos a ver si sale. Mira, fins de mar. Fins. No, no, Yo digo pues, yo fins de, de mar. Ahí está. Fins. De mar. ¿Cómo de mar. Se dice? de, mar. de mar. Mira cómo se dice Eso es, en, italiano. Es en italiano. ¿Cómo es en italiano? ¿Cómo? Hasta mañana en italiano. No, no, chao. ¿No? Hasta mañana yo. Lo A, sé. En, en italiano. Hasta mañana. A domani. En, en, en, en italiano, ¿cómo es? A domani. ¿Cómo? A domani. A domani. Eso qué. A domani. Eso qué. A domani. chao. A domani. A domani. eh. A domani. ¿Eh? Man, quiero eh, aquí, está també, cosa, ¿eh? aquí estamos aprendiendo de todo, estamos ¿eh? aprendiendo italiano, estamos aprendiendo de, callar, estamos aprendiendo de todo inglés. ¿Oye, ¿Te enseño estamos, de, de una, estamos aprendiendo una de todo. Canción, ¿eh? ¿Eh? Bueno, me, voy a quedar aquí aprendiendo, eh. Ah, unos cantos, unos cantos, unos ¿Voy a two ¿eh? ah, bueno, un, bueno, un una ¿eh? canción two three. ¿Voy a three. ¿Inglés? two tendrían ¿Sí? que, que, que sí. enseñar el colegio a llegar por lo menos sí, bien, hasta los 278 sí. días que damos ¿Eh? que nosotros que nosotros le tenemos, tenemos una una una una una una una una una una una una una una una una una una una yo yo una una una una una Yo una una yo también. Yo también ¿Eh? Una pero, canción que hemos aprendido con mira, esa señora. Para despedirnos. Mira, pues un momentico. Mira. mira se nos conecta. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Un momentico. No, no, no, no, Pero, un 25. Me están liando más, los mayores que los que las pequeñas, eh, también vamos aquí, eh, eh la cosa como, ¿eh? claro, claro No, porque sabes qué pasa, que cuando le hablamos varios adultos, ya no saben a quién atender ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver, ¿sí o no? Cecilio, ¿Sí no? A ver, espérate, ya a ver, a ver, mira, mira, si no, no no, hoy no lo he traído, pero tengo, eh, uno rosa para Paula, uno rosa para Paula, uno azul para para eh, Alessia. Bueno, a ver, Marcos, Eva, Gamba con mermelada, Aurora, Mariana, Carmen. Bueno, tantísima persona que estáis también en Facebook, que en Carney, Me ha parecido verla, Gustavo. Que no sé si ya te han marchado a, a a Pontevedra. Vale, nos despedimos con ellas. Venga. A ver, ya os hemos dicho adiós, ¿eh? Ya os hemos dicho adiós, ya os hemos dicho fita más, hasta mañana, una abrazada, yo, a tu Nos despedimos yo me con ella, me una ¿vale? Canción. Venga, primero yo. Cantad, eh. ¿Qué queréis cantar? Que no, que no. Que <risa> no. Pero... Me toca a mí. A ver. Por favor. Que no, que no, que no queremos. Eso no. no. Eso es sí. una cosa que no queremos, voy a hacer una oración también que no, que no, si ¿Sí, lo hacen con ritmo vale, entonces, ¿Eh? vamos a ver, sí, vale, sí, vale entonces, ahora Alesia y después yo. Mónica, vale, sí, ven, a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, come on back, <risa> come on, to me, esa es la que yo quiero cantar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, you don't know what's me,